noches el programa sociocultural siembra de lectores rosmarita que les da la bienvenida y los invita a suscribirse en mi canal de youtube recuerden darle clic a la campanita para que les avisen todas las notificaciones de las transmisiones en vivo el círculo de lectores milenio liderizado por nuestra coordinadora de cochle la poeta aura méndez de canova presenta la noche Milenio. Esta es una velada variada con el escritor del mes Antonio Machado, un poeta y ensayista español. Se leerá un breve perfil literario del autor, cuentos con aires navideños, coral, bohemia de Antonio Machado, comentarios de lecturas. Bueno, una noche variada. Con ustedes, nuestra coordinadora, Aura Méndez, de el lector le, le roba luz a cada estrella Y edifica mundos y se queda con una copa llena de perlas En el mar de su casa Buenas noches, amigos de la lectura Celebramos la noche literaria poética milenio Con un autor influyente, Antonio Machado Agradecimiento a nuestra fundadora, Osmeri Tapia, por toda la logística cibernética y apoyo permanente al capítulo 100 de lectores Agua Dulce Cocleo. También damos la bienvenida esta noche a una nueva lectora, Delia Maimé Ríos. Bienvenida, Delia. Se va a sumar al grupo. Delia estaba en Panamá y está acá en Agua Dulce y es una lectora ¿no? entusiasta. Bienvenida. Seguidamente, tenemos el breve perfil literario de Antonio Machado, por nuestra lectora milenio, Sonia Grego Ramos. Muy buenas noches. Le voy a leer un breve, una breve biografía de Antonio Machado, poeta y dramaturgo español. Antonio Machado nació en julio de 1875 en el Palacio de Dueñas, propiedad de los Duques de Alba, en Sevilla. Falleció en febrero de 1939. Es uno de los poetas españoles más reconocidos del siglo XX. El segundo de cinco hijos de Ana Ruiz Hernández y Antonio Machado Álvarez, Folclorista, recopilador de la poesía popular andaluza eh, Y tenía como cónyuge Leonor Izquierdo Pertenece al movimiento literario de la generación del 98 En 1893 publicó sus primeros trabajos en prosa en la caricatura, revista que se publicó en Madrid en los años 1892 y 1893 Su primer viaje a Francia lo hizo con su hermano Manuel en 1899 Trabajando como traductor de español para la Casa Garnier Su estancia en París lo pone en contacto con los poetas simbolistas franceses Principalmente con Paul Verlaine y con el poeta nicaragüense Rubén Darío. En 1903 su primer poemario Soledades, que le da a conocer en el panorama literario y donde nace al arde, donde hace alarde de la estética modernista. Su obra inicial de corte modernista, como se ha dicho. Evolucionó hacia un intimismo simbolista con rasgos románticos que maduró en una poesía de compromiso humano de una parte y de contemplación casi taoísta de la existencia, por, por otro lado. Una síntesis que en la voz de Machado se hace eco de la sabiduría popular más ancestral. Regresado a España, obtuvo la Cátedra de Lengua Francesa en un instituto de Soria, ciudad de, de ma, um, marca, que marcará su vida y su obra. En 1910, con una beca de un año de duración para estudiar filosofía francesa en París, frecuenta la Sorbonne a los cursos de Henri Bergson. Vivió en Segovia y Madrid, donde le nombraron en 1927 miembro de la Real Academia Española de la Lengua. La sencillez y sobriedad de su poesía y las sinceras reflexiones que lo humanizan y acercan al pueblo han hecho de él uno de los poetas emblemáticos del siglo pasado. Gracias, Gracias Sonia. Seguidamente, como segundo punto, La Coral Milenio de Antonio Machado, eh, Yuzbeli Aranda, Berli de León, María Teresa Montejo, Jairo Igualá, Aura de Canova. Muy buenas noches a todos. El poema Preludio. Mientras la sombra pasa de un santo amor Hoy quiero poner un dulce salmo sobre mi viejo atril. Acordaré las notas del órgano al suspirar fragante del pífano de abril. Madurarán su aroma las pomas otoñales. La mirra y el incienso. salmudearán su olor. Exhalarán su fresco perfume los rosales bajo la paz en sombra del tibio huerto en flor al grave acorde lento de música y aroma la sola y vieja noble razón de mi rezar levantará su vuelo suave de paloma y la palabra blanca se elevará al altar muchas gracias excelente poema orillas del duero de antonio machado se ha asomado un cigüeña al abierto del campanario tirando en torno a la torre y al caserón solitario ya las golondrinas chillan, pasaron del blanco invierno, de nevascas y ventiscas los crudos soplos del infierno. Es una tibia mañana, el sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. Pasados los verdes pinos, casi azules, primaveras se ven brotar en los finos chopos de la carretera y del río. El duero corre, terso y mudo, mansamente, el campo parece, más que joven, adolescente. Entre las hierbas, alguno humilde flor ha nacido, azul o blanca, belleza del campo apenas florido, mística primavera. Gracias. Por eso, Igualá, adelante. Buenas noches. Y continuando con el poeta Antonio Machado, retrato. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero, pero mi verso brota del mandantial sereno y más que un hombre el uso de su doctrina desdeño de romances, de los temores huecos y el cuero de los brillos que cantan en la luna. Soy clásico romántico, no sé, dejar quisiera hiciera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que quisiera, que siempre va conmigo, que habla, solo espera hablar a Dios un día. Solo siloquio es plática con este buen amigo, que el señor secreto de la fila Muchas gracias. Muy bien. Mi fragmento de Antonio Machado: A un olmo seco el olmo centenario en la colina que lame el duero un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento no será cual álamo cantores que guardan el camino y la ribera habitado de pardos señores antes que te derribe Olmo del duero Con su hacha El leñador y el carpintero Te convierta En melena de campana Lanza de carro O yugo de carreta Antes que rojo En el hogar Mañana Ardas de alguna Mísera caseta Al borde de un camino La gracia de tu rama verdecida mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida Machado A continuación, el poema Anoche cuando dormía Soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón Di, ¿por qué que escondida agua vienes hacia mi manantial de nueva vida, de donde nunca bebí, anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel anoche cuando dormía soñé bendita ilusión de un ardiente solucía dentro de mi corazón era ardiente porque daba calores de rojo y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón muchísimas gracias y muy buenas noches a todos gracias avanzamos con una breve reflexión por qué leer por aventura leer un libro de boga por quemar el rato para conseguir el sueño para disfrutar el oasis de la lectura todo ello suma a crear el hábito de leer con disciplina en reglas y forjando como lectores ávidos cuando uno decide leer por placer hay una fuerza interior que toca toca a la puerta en ese momento se explota el entusiasmo para leer libros que nos dejan un placer estético de aventura. Hay libros que marcan al lector y dejan huellas. Los libros tienen un enigma que cumplir. Cada vez que uno lee un libro, algo nos impacta. Uno no vuelve a ser la misma persona. Creo que el mundo conspira a favor de uno cuando nos llega un libro a las manos. Seguidamente, sección de literatura de los Meritapia y seguidamente vienen los tres de literatura de Aire Navideño. Sí, yo leí Destino de los Héroes, de Chuflo eh, Lorenz. Él es un escritor español, pero de novela histórica. Es una novela trepidante, con una que nos hace viajar por esa Europa sacudida por la gran guerra. un odisea familiar que recorre las primeras décadas del siglo XX a través de unos personajes inolvidables que se enfrentan a la guerra, el amor, lo sé y la traición. Los inicios del siglo XX en Europa traen esperanza e innovación en medio de ese ambiente oscilante, no obstante alentador el parís bohemio, el madrid castizo ven nacer dos bellas historias de amor la de Gerald, un joven alemán que sueña pintar con los maestros franceses que se enamora perdidamente de Lucy la decidida hija de la casera por el otro lado en la capital de España el aristócrata José Cervera. Se enamora de una extravagante, hija de, hija de un indiano, Nachita. Hay una eh, relación de adversidad, pero el destino les depara una fatal sorpresa. Esta saga nos cuenta sus vidas y la de sus hijos, afectadas por los conflictos bélicos que azotan la vieja Europa. Enfrentan a España con Marruecos en la cruenta guerra del Cid, La fatalidad, la traición, la pasión, el heroísmo en este entramado narrativo, veraz y sugestivo, bien narrado por uno de los mejores escritores en novela histórica. Ese es mi comentario. Excelente, continuamos. Brevemente aquí tenemos. Un segmento nuevo con aires navideños, literatura de Navidad de grandes autores. Kervin, sonido, podemos avanzar. Literatura con aires navideños. Cristóbal Canova. Muy buenas noches. Una reflexión sobre el cuento Banca del autor ruso Chehov. Banca Chukov. Un niño de nueve años, huérfano de madre y padre, nació en Moscú. Criado en casa del zapatero Alojín para aprender el oficio. Recibe poco cariño y lo explotaba. El niño Banca escribe una carta a su abuelo en la noche de Navidad, mientras todos estaban en la misa de gallo, ya que no fue invitado a la misa. Él pedía en su carta que su abuelo viniera por él para volver a su aldea donde un día vivió con sus padres. Se aprecia la falta de bondad y caridad, las apariencias sociales, espirituales poco sensibles. El niño banca por su condición social, la pobreza, sufre maltrato de los maestros, de sus amos, nos recuerda la época del feudalismo, ya que sus padres y abuelos servían a los grandes señores en su aldea en Moscú. Vemos la nostalgia del niño por su familia amorosa. Olga, la hija de los señores ricos, fue la única que mostró cariño por el niño, hasta le enseñó a leer y a redactar cartas. Aparece el yo soy como pregunta. No tengo papá ni mamá. El niño recurre a la figura simbólica del abuelito querido. Chejos, el autor, ve la necesidad de justificar que alguien tan humilde como Banca esté redactando esta carta como alivio a tanta opresión. Se aprecia una sociedad elitista con clases sociales eh, definidas. Gracias. Okay. Um con los de literatura universal con aire navideño Delia Mainé Ríos adelante Delia Mainé Buenas noches a todos si sí, yo leí un cuento una, una historia corta del, del escritor inglés Charles Dickens el escritor voy a hacer una reseña bien cortita nació el 7 de febrero de 1812 y fallece el 9 de junio de 1870. Es escritor británico, eh, creó algunos de los personajes de ficción más conocidos en el mundo y muchos de los que se consideran eh, el mejor novelista de la época victoriana. Voy con el cuento. El cuento se llama Christmas Carol, que traducido sería eh, Canción de Navidad. Eh, porque está escrita en estrofas, por eso le llaman Canción de Navidad. Más bien lo que investigué es que son prosas. Eh, el cuento trata sobre un señor muy ávaro llamado Ebenezer. Es prestamista, es un señor duro y egoísta. Trabajaba con su socio Jacob, quien fallece en una víspera de Navidad. Siete años después, este señor Ávaro, el señor Benítez, el señor egoísta, eh, se enfrenta eh, justamente en época de Navidad a algo muy extraño que le pasa y le hace reflexionar sobre la vida que está llevando. Él tiene un empleado que en víspera de Navidad él, él lo explota mucho y le da su día libre porque es una ley simplemente pero piensa y considera que la Navidad es una excusa para hacerle perder dinero. Eh, llega su sobrino, estamos en víspera de Navidad donde se desarrolla esto en Londres, llega su sobrino a hacerle una invitación a pasar Nochebuena a su casa y el señor desprecia la invitación. Este señor Ebenezer, eh, siete años atrás, tenía un socio quien fallece y en la noche de Nochebuena se le aparece en sueños y le dice que es como un fantasma, se le aparece. Y le comenta que tres espíritus van a visitarlo. Se le aparecen estos tres espíritus que son el espíritu del pasado, el espíritu del presente y el espíritu del futuro. El espíritu del pasado le muestra a Ebenezer cómo llevó su, cómo llevó su vida y cómo vivió sus navidades. Era un niño triste, eh, había perdido a su hermana, eh, pasó Navidad es muy triste, demostró toda su vida pasada. El espíritu del presente le muestra la Navidad en la época actual. Lo lleva a la casa de su empleado donde ve mucha felicidad a pesar de la humildad. Ve que su empleado está con su hija enferma, pero ellos a pesar de todo, de su pobreza y de los problemas de salud, son muy felices. Sale a las calles, está, está con el fantasma de, del presente que le está mostrando. Sale a las calles y ve a la gente comprando comida, comprando cosas, ve alegría en las calles. Luego pasa y a otra habitación y se le aparece el espíritu del futuro. No puede verle la cara porque es un espíritu negro, no le ve la cara. Y le muestra una habitación eh, todo oscuro, un lugar donde están velando un señor, eh, le, le lleva a don, eh, donde su socio, al que él explotaba, y ve que la hija de este falleció por su enfermedad. En, a la persona que están velando, que, están, que ha fallecido, él ve que le están repartiendo sus bienes, sus posesiones y todo lo demás. Y después, cuando él ve aquí, están velando, ve que es el mismo, el que está en el ataúd. Y esto lo hace él reflexionar, él se despierta, es todo un sueño. Él reflexiona sobre cómo ha llevado su vida, sobre, sobre lo que es el valor de la familia. Y se levanta, lo en la mañana y se va a celebrar la Navidad con su sobrino y manda comida donde, la, donde su empleado el que explotaba y hace muchas obras de caridad. ¿Qué enseñanza me trajo esta historia de Navidad? Que este cuento es más que nada como una condena a la avaricia, pero también vi algo muy positivo, que es también una contribución a los que estamos hoy en día, que todavía leemos esas historias tan antiguas. Es una contribución a celebrar la Navidad con los que menos tienen, porque de eso se trata esta fecha, de compartir con los que menos tienen y pasarla con nuestra familia y valorar lo que tenemos, porque después nos podemos arrepentir si no lo hacemos. Esa es mi, mi historia, mi reflexión sobre este cuento de Navidad. Gracias, muy interesante. Sí. Avanzamos, eh, cerramos por aquí la sección de poesía. Los cuentos con este navideño. La niña de los fósforos, de Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen nació en ODC. La niña de los fósforos es un bestseller en Europa. Es la historia de una niña pobre en vísperas de Año Nuevo, en la noche de San Silvestre, descalza en la nieve, pero intenta vender fósforos, pero nadie quería comprar de ella o dar un poco de dinero. Logra superar su sufrimiento con el amor de Dios y de su abuela, ambos en una realidad extraterrenal que le es más favorable que el frío del invierno, que la congelaba. Con cada fósforo que ella encendió vio una bonita escena de la Navidad y finalmente vio cómo su abuela la llamaba para reunirse con ella en las estrellas. Pues la moraleja de este cuento es que hay que ser compasivo con las personas que tienen menos que nosotros. Y a manera de reflexión, eh, pues este cuento nos trae una honda reflexión sobre los niños de la calle obligados a trabajar con o sin moral, donde el niño es utilizado como un objeto para muchos fines de personas sin escrúpulos en una época del año como es la Navidad, donde los niños deben ser considerados como sagrados para todos, pues como un reflejo de la infancia del niño Jesús. Eso es todo. Excelente, Gerwin. Cerramos entonces ya la sección de literatura navideña, clásico, y también vamos a cerrar con la profesora Carmen la coral de Machado. Muchas a todos. Encantada de estar una vez más reunidos, como siempre, en este círculo de lectura que refleja que en Aguadulce se está haciendo algo por la cultura. No algo, mucho. Miren, voy a leerles un fragmento de Antonio Machado, el escritor más joven de la generación del 98, junto con una Muna, Miguel de Unamuno. Bueno, de Antonio Machado. Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué hace que escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida? ¿De dónde viví? Anoche cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas...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 Bueno, ese fue el fragmento que me tocó, ¿no? Bueno, de, me llama la atención Antonio Machado, que es el más joven de la generación del 2008, que tiene cortes del modernismo, porque en realidad el que verdaderamente le, se le considera casi como el fundador del modernismo a orgullo de los latinoamericanos, de nosotros los latinoamericanos, fue el gran Rubén Darío, el poeta nicaragüense. Que también se inclinó por ese movimiento, el movimiento eh, que estamos viendo del de modernismo. Bueno, eh, este escritor español fue, como les digo, eh, uno de los más jóvenes de la generación del 98. Tiene mucha importancia porque Rubén Darío, tomando en cuenta este movimiento en España, lo. No lo imitó, lo perfeccionó. Y con mucho orgullo Rubén Darío, hablando pues de los dos que son de la, misma, de la misma tendencia, presentó su libro Azul en Panamá. Bueno, eso es lo que tenía que decir y no podía dejar de mencionar a Rubén Darío. ¿ve? Entonces, muchas gracias. Yo sé que hay que ser breve. Bueno, esa ha sido mi parte. Gracias Carmen, interesante Ahorita para avisarte Que el doctor Julio Suárez De Xitré está conectado Bienvenido, es socio honorario El doctor Suárez escritor, Él tiene varias obras Y para nosotros es un honor que nos acompañe Siempre fue pues, bienvenido Y socio honorario de 100 lectores De Cocle Cálido saludo doctor. Seguidamente eh, Continuamos con los análisis Miriam de León Lilia Córdoba Carlos Miquilá Calderón Adelante Buenas noches A mí con mucho orgullo Estoy leyendo el libro La burbuja invisible De Rosemary De guagua dulce De guagua dulce la, la burbuja invisible La verdad es que cuando escuché el nombre Yo pensé que era lo que estábamos viviendo la pandemia. Pero usted cuenta, visión, la escribió en el 2017, sin pensar que lo vamos a vivir. Porque, bueno, de todas maneras lo estamos viviendo, porque su novela nos relata lo que estamos viviendo con un mundo globalizado, redes sociales, los estudios, el trabajo, el sobrevivir diario en que estamos sometidos, que nos convierte en una burbuja invisible explotando con terribles consecuencias a la sociedad con familias disfuncionales, falta de amor, comprensión y tolerancia unos con otros nos hace recordar nuestra vida familiar de antaño nos traen esos recuerdos de cuando nosotros éramos niñas que las cosas eran diferentes les recomiendo esta obra es muy bonita y cuando uno se mete en ella ya no quiere salir de ella hasta terminar pero lo dejo así en incógnita para que la puedan leer y la puedan saborear muchas gracias gracias Miriam, interesante una de las primeras que lee las nuevas obras, Mary Tapia <risa> interesante continuamos Lina Córdoba, Carlos Miquilato Raisa Calderón el doctor Gabriel acaba de mandar saludos, está en Miami. Saludos para todo el grupo. Adelante, doctora Lilia. Muy buenas noches. Para mí, como siempre, es muy esperado la, nuestra reunión mensual. Saludos a todos, espero se encuentren bien. En la noche de hoy voy a volver a mi zona de confort. Los que me conocen saben que mi género literario preferido es el cuento y voy a hablar sobre un relato de Franz Kafka, Un artista del hambre, es el título de su cuento. Este cuento fue publicado póstumamente por su gran amigo Max Prott, y como su nombre lo dice Un artista del hambre, el protagonista es nada más y nada menos una persona que se dedica a ayunar como profesión, tal como lo escuchan, su profesión era ser ayunador. Durante la trama del cuento, Frank Kafka nos lleva desde, desde sus matices existenciales a diferentes aspectos en donde toca temas eclécticos como lo es el ayuno, como lo son el ostracismo, eh, la situación social en donde muchas veces nos ponemos como espectadores en, en algunas situaciones donde hay sufrimiento nos lleva también en el tema del envejecimiento y la jubilación, la difamación y, por último, la honestidad. A mí me llamó mucho la atención el enfoque que le dio al tema del envejecimiento y la jubilación, donde me dejó la reflexión de que muchas veces, llegado el momento, debemos aceptar el proceso natural en donde vamos perdiendo ciertas capacidades. Del mismo modo, me, me hizo explotar mi cabeza cuando leí el cuento porque me, me puse a pensar, caramba, cómo se le ocurrió a Franz Kafka en los años 20 hablar sobre el ayuno, cuando en ese tiempo el ayuno era visto más que nada desde el enfoque religioso, que lo practican en el cristianismo, en el judaísmo, los que realizan yoga, los monjes tibetanos, etcétera. Es decir, que el ayuno era visto como una purificación de índole espiritual. Y de hecho, en el, en el relato, él establece un periodo límite del ayunador con 40 días, que para que se, se preocupen en el leer el cuento, van a ver, pues, las situaciones que llevaron a nuestro ayunador a cumplir o no con ese reto. Sin embargo, el ayuno en este momento contemporáneo, todos seguramente tenemos algún amigo que esté realizando dieta keto, paleo, low carb, no gluten, y en todas esas dietas se recomienda el ayuno. Entonces, para mí siempre es fantástico eh, ver Cómo la transgresión de Kafka, casi 100 años después, sigue estando vigente en, en esa forma tan visionaria y futurista que nos plantea en este cuento un artista del hambre. Muchas gracias. Gracias, excelente. Raiza. Quiero avisarles que ya Raiza tiene su libro a la venta, un libro premiado, y gracias Raiza por haberme hecho llegar hasta Guadalupe. Muy agradecida. Estoy empezando tu, tu lectura de tu nuevo libro. Adelante. Buenas noches, saludos a todos. ¿Me escuchan? ¿Cómo no? Sí. Ok, bueno. Hoy voy a compartir con ustedes la tregua de Mario Benedetti. Una novela hermosa que nos narra la historia de Martín Santomé. Martín Santomé es un hombre que va a cumplir 49 años, un hijo, padre de tres hijos, que eh, está próximo a jubilarse. Entonces, está en la disyuntiva de, y a la expectativa de saber qué va a hacer con su vida luego de hijo. Eh, y comienza a escribir en un diario eh, todas las cosas que, que, que le van ocurriendo día con día hasta que aparece en el escenario Laura Avellaneda, una joven que puede ser su hija y pues inicia con ella una relación sentimental esta novela pues toca eh, temas como el amor, eh, la sexualidad eh, la incomprensión, la falta de comunicación y la muerte eh, temas que muchas veces pues damos por sentados los seres humanos y, y creo que es una reflexión eh, de la pluma de, de Benedetti eh, de, lo, de, de lo magistral y prolífico que, que tenía este escritor para poder contar la, la cotidianidad eh, nos, nos hace un llamado ¿no? a mirarnos en un espejo eh, a futuro de, de lo que podría ser la vida de muchas personas ya cuando dejan de trabajar y cuando se van convirtiendo en adultos mayores eh, la verdad es que me encantó y pues la recomiendo para que para que la puedan puedan leer muchas gracias gracias Marisa. Eh, carlos miquilato muy buenas noches gusto saludarles a todos para mí es un placer en la intervención que es sobre una obra muy conocida por todos nosotros que se llama A Midsummer Night's Dream, Sueño de una Noche de Verano, escrita por William Shakespeare, como todo el mundo sabe. En un en un momento mundial donde nosotros estamos abocados a un virus tan horrible, donde hemos estado encerrados, donde todos son malas noticias, ha sido muy grato leer una obra como esta que nos lleva a un mundo de fantasía de hadas en un bosque de, de reyes y de reinas en la antigua Grecia, y es muy interesante esta obra, no lo voy a decir el final, por supuesto que no. Y la obra nos, nos, nos envuelve en, en la magia de las hadas, en la magia de los magos, de las amazonas, aparece la reina de las amazonas, el duque de Atenas, eh, la reina de las hadas, es súper interesante porque nos saca de un mundo, en que estamos ahora inmersos, en un mundo lleno de violencia, en un mundo lleno de sufrimiento y dolor. Eh, les recomiendo esta obra y sobre todo les recomiendo las obras eh, de nuestra autora Rosemary, que yo he leído una gran cantidad de ellas. Muchísimas gracias, que estén muy bien, saludos. Gracias, Carlos. Bueno, entonces, damos la palabra a nuestra Codeadora, Rosmerita Una vez más, culminamos con una noche milena. Una velada cultural llena de encanto, llena de poesía, de comentarios, de lectura. Esta vez, como les dije, en siete plataformas. Yo les diría ahorita cuál es el alcance que tuvimos. En la presentación de ahorita, en el recital, tuvo un alcance de 1.480 personas. Vieron wow. a visitar. El 30% en el extranjero. Así que eso nos ayuda a promover la lectura, no solo en Panamá, sino a nivel global. Entonces, ahorita, el grupo es tuyo para que te despidas y los invites para el próximo mes. Bueno, gracias por hacer, aceptar el reto cada uno. Pienso que somos ¿no? un grupo bien activo y qué bueno que estamos en la misma afinidad, ¿no? El placer estético del libro como Asis de Libertad y Aventura. Gracias a todos.